Recording in progress Hola Iván, muchas gracias por, por haber aceptado mi invitación, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, muchas gracias a ti Maxim por, por contactarme y por tenerme en cuenta para, para este conversatorio y, y todo bien, pues aquí en España eh, ahora mismo pues esperando nuevas oportunidades y, y con ganas de conversar contigo Vale, perfecto. Es que estás, estás justamente otra vez en España de, después de tus dos e experiencias en Ecuador. Eh, porque, bueno, Iván, si te conozco, eh, es justamente por haber eh, visto varias de tus charlas cuando, cuando era, estabas jefe de, eh, del fútbol formativo en Independiente del Valle, eh, el club ecuatoriano que y, eh, justamente ya, ya tenías ganas de saber... Porque este club ecuatoriano la, la, la estaba rompiendo de, desde unos años eh, eh, y es por eso que, que me interesé justamente a Independiente del Valles. Saqué un, un vídeo sobre por qué eh, ese club sa, saca tanto talentos jóvenes y, y también publiqué otro vídeo justamente por, en mi canal de YouTube, Fútbol eh, eh, donde donde analicé presenté unos cuatro jugadores que, que considero que, que más potencial tienen y jugadores que justamente salieron de, de, la, de la cantera de Independiente del Valle. Y bueno, justamente no, o sea, te he contactado no solo, solamente para ap aprender más sobre tu trabajo en, en Independiente del Valle, sobre, sino también para charla, charlar de fútbol de, en general, de fútbol formativo y... Y me gustaría, pero con lo que me gustaría empezar es con tu trayectoria, Iván. ¿Nos podría contar un poco más sobre, sobre ello? Sí, eh, bueno, es cierto que, que empecé a entrenar desde muy joven. Eh, he pasado por diferentes clubes, eh, sobre todo en España y Ecuador, que es donde más he participado. He empezado en clubes de mi ciudad, eh, como el Vista Alegre, el Club Deportivo Concio. Que, es, que, eh, que estos clubes eh, es, están en, en, en Santiago de Compostela, en Compostela o, o la, o la reg región de Santiago, ¿no? Sí, sí, sí, todos eh, en la zona norte de, de España. Eh, pasé por el equipo más importante de mi ciudad, el, la S de Compostela, eh, que pues años atrás estuvo también en, en la primera división de la Liga Española. Luego tuve una experiencia muy buena en el Deportivo de la Coruña, en eh, una ciudad maravillosa, uno de los clubes eh, más grandes eh, de Galicia, con mucha historia, con, con títulos incluso. Y y con una afición ejemplar. Una, fueron tres años de los que disfruté mucho. Eh, y de ahí, pues tuve una pequeña etapa en el Racing de Ferrol, previo a mi salto a, a Ecuador, que, que es cuando llego a Independiente del Valle. Eh, y luego de salir de Independiente del Valle, pues tuve otra última experiencia eh, en el Atlético Santo Domingo, que es otro equipo de Ecuador que participa en la, en la Serie B. Vale. Y es justamente el, el único equipo que, que tuviste que no, que no sea de, de fútbol base. O sea, el Atlético San, Santo Domingo de Ecuador eh, eh, era el primer equipo que, que, que entrenabas, ¿no? no bueno, eh, al final, bueno, creo que llevo ahora 17, 17, 18 años trabajando en el fútbol. Eh, al final mi vocación desde pequeñito es entrenar ser entrenador he tenido la suerte de entrenar desde que empecé a chicos de cinco años hasta fútbol profesional ¿no? eh, de hecho pues me siento un afortunado por ello por poder enfocar mi vida trabajando que yo no le diría trabajar porque es hacer lo que me gusta entonces eh, vivir haciendo lo que me gusta ¿no? eh, en una etapa en el Compostela estuve como asistente técnico también en el primer equipo. Mm, club, no lo sabía. Y en otro club de aquí, de, de la zona de Santiago, también estuve en el primer equipo. Pero digamos que lo que viene siendo ya fútbol profesional, fútbol de verdad, eh, pues ya fue Santo Domingo en, en la Serie B de Ecuador. Y, y respecto a canteras, pues sí estuve en canteras eh, profesionalizadas como la del Deportivo de La Coruña. Eh, en su día estaba también en primera división y la cantera era profesional e independiente del Valle, ¿no? Pues, como tú decías, que es el ejemplo a seguir para muchos clubes, sobre todo en Latinoamérica, eh, y que está todo muy, muy profesionalizado. Vale. Perfecto, muchas gracias por, por tu respuesta. Y, Iván, eh, y justamente hablando de, de, de tu trayectoria, me gustaría saber con, con cuántos años en, empezaste a entrenar, o sea, ¿Es algo que ya sabía desde, desde muy joven que, que, que querías entrenar o en qué, context, en qué contexto o cómo, cómo, cómo tomaste esa decisión de empezar a, a entrenar? Pues, a ver, eh, yo es que creo que soy una familia muy futbolera. Eh familia muy grande, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre, eh, bueno, ha habido deportistas, eh, casi todos de fútbol, algunos de otros deportes. Entonces, desde que yo nací, siempre había una pelota, ¿no?, cerca de mí, o un partido de fútbol uh -huh. que ir a ver algún familiar de mi padre, de algún tío. Entonces, desde pequeñito eh, estuve rodeado de, de fútbol, ¿no? Luego empecé a jugar yo, muy pequeñito también, ...en fútbol sala, luego pasé a fútbol, fútbol campo... ...pero ya desde pequeño eh, recuerdo y me recuerda muchas veces también mi abuela... ...que me compraban los cromos de la liga de los jugadores... ...y en vez de ponerlos en el álbum eh, yo me dedicaba a ponerlos en el suelo de, de la casa... ...haciendo formaciones, ¿no? cogía los cromos y ponía un sistema de juego... ...con un jugador que me parecía bueno de un equipo, otro de otro... ...los enfrentaba a otros once... Y creo que siempre tuve esa vocación. Luego lo descubrí, eh, lo descubrí porque me llegó la oportunidad, de como veían que esto me gustaba, ¿no? de, de, de estar con niños, de, de ayudarles a, a jugar fútbol, eh, me llegó la oportunidad de, con 15 años de, de encargarme de un equipo de, de niños de 5 años. Yo evidentemente era muy joven, muy niño, muy poco preparado, eh, me equivoqué, bueno, igual que me sigo equivocando, pero de aquella, ahora, años después, pienso en las cosas que hacía y digo, cuántas cosas mal hice, ¿no? Pero ahí nació mi, mi conexión con querer entrenar. Eh, a partir de ahí eh, empecé a comprar libros, es cierto que en aquella época no había tantas formaciones como hay hoy en día. ¿no? Eh, en aquella época los entrenadores eran la gente de mayor edad, que abandonaba el fútbol que dejaba de jugar y pasaba a ser entrenador. ¿no? Entonces, eh, no tenía mucho donde buscar, pero yo buscaba. Buscaba libros, iba a librerías, me decían, no tenemos libros de fútbol. No... Eh, trataba de encontrar por un lado o por otro. Y luego eh, me fijaba mucho en lo que hacían los entrenadores. Yo iba a mi entrenamiento, pero luego iba a otro entrenamiento de otro entrenador y me quedaba viéndolo, tratando de sacar ideas. Eh, pues había algún entrenador que ya veías que hacía cosas diferentes, ¿no? Un trabajo de línea, un, una posesión, y pues trataba de, de sacar cosas que me gustaban y, y luego ponerlas en práctica. Como te digo, con 15 años, sin formación y con un grupo de cinco años eh, pues me equivocaba mucho con las cosas que hacía ahora mismo pues las haría de otra manera no sí. pero eso también me sirvió para ganar experiencia y para, para crecer yo también como entrenador a partir de ahí eh, como te digo, me considero un afortunado eh, cada año que fue pasando mm, me dieron oportunidades de ir entrenando a niños de más edad hasta que llegué con 23 años, creo que fue la primera vez que estuve en un primer equipo. Y con, con jugadores de mucho recorrido, jugadores mayores que yo, que tenían algunos 31 años, que me exigió mucho, mucho porque, eh, claro, si quieres que te respeten, si quieres ganártelos, pues al final tienen que ver que le estás ayudando ¿no? a ser mejores como jugadores y como equipo. Y creo que fueron de las mejores experiencias eh, que viví y que pues me ayudaron a hoy en día a poder estar en el fútbol profesional. Y justamente, ¿cuál es? O sea, no sé si te acuerdas te aún de, de unos errores que, que hacías con, con esos jóvenes a, a tus 15 años. Porque claro, no es, o sea, es que... Uno se dice, bueno, que, que voy a entrenar a los chicos de, de mi barrio, de, de mi pueblo, eh, pero la verdad es que, o sea, pocos se estudian el juego antes de, de, de ir a entrenar un, un equipo así. Y, y no es una crítica, ya que al final si, si sientes que, que hay que hacerlo, y también si lo necesita un equipo del pueblo, o sea, hay que mojarse alguna vez, ¿no? Sí, obviamente, si es lo que te apasiona, al final eh, no importa el equipo, no importa la categoría, sino que tú puedas eh, estar disfrutando ¿no? con un lugar u otro, con un equipo u otro, de, de lo que te gusta. Eh, errores, yo creo que todos, todos los cometí, creo que para estar entrenando a niños eh, jóvenes, pues yo ya quería hacer cosas que a lo mejor no eran adecuadas a esa edad, ¿no? Eh, a limitar ciertas cosas, eh, resumiendo, lo no que diría a no dejarles jugar mucho, libremente, lo ¿no? que hoy en día sería lo que haría con niños de esa edad. Pero claro, al final no tienes la experiencia, no tienes la formación, estás empezando, quieres hacer muchísimas cosas que des, hacer a otros en, en equipos profesionales y es totalmente un error para mí. Justamente, sí. o sea, es importante que los niños también se, se equivocan, ¿no? Porque al final, eh, sí si, si, o sea, es, es que en el terreno del juego, no, o sea, en partidos, no, no habrá siempre un entrenador al lado que, que le va a decir, bueno, pasa el balón aquí eh, o aquí o allá. Y es eso sí que es, justamente, lo, lo, los, los chicos tienen que aprender por por sí mismos, ¿no? Y... Es por eso que es tan importante que, que vivencian errores, ¿no? Sí, obviamente. Yo creo que gran parte de la formación se trata de, de buscar el error, ¿no? de que el niño se equivoque. Y a partir de ese error, eh, que adquiera unas experiencias o unos aprendizajes a través de los entrenadores que los guían, eh, a través pues, de tareas, de vídeos, de de feedback, eh, bueno, cada niño necesitará o tendrá una necesidad, ¿no? Pero creo que es importantísimo el error en, en edades de, de formación. Entonces, para eso tenemos que, que dejarles jugar mucho y equivocarse y, y que ellos mismos, eh, además que los niños a esa edad son esponjas, ¿no? Entonces, que... Que a través de, de esos errores llegue el aprendizaje posterior. Yo creo que es lo que le va a llevar a, a crecer en su formación como futbolista. Y, y justamente por, por eso está, está aquí el entrenador. O sea, que, que el niño se, se equivoca y luego que, que el profe, eh, como se dice en Sudamérica, se, o sea, les enseña un, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es cuál era la, me, me, la mejor opción de, o sea, un, entre dos opciones o regatear o, o pasar el balón a, a, a X compañero a X compañero y al, al final el, el fútbol es un juego de decisiones y, y o sea, que, seguro que también habrá niños que, que no, no se dan cuenta que, que cometen errores que no cogen la, la buena decisión y por, por eso eh, está también ahí eh, el entrenador, ¿no? Sí, obviamente. El, es que considero que los entrenadores en la etapa de formación son muy importantes. Muy importantes. Muchas veces decimos que, que no, que, que lo importante solo es el jugador. Creo que no. Que, que eso es una mentira, que el entrenador que te toque en tus primeras edades como futbolista va a determinar mucho tu crecimiento y tu evolución eh, como futbolista. Bueno, muchas gracias por, por tus respuestas. Quería preguntarte una, una última pregunta sobre, sobre tu, tu trayectoria eh, y es, en cuanto a, tu, a tus diplomas de entrenador. Eh, hay que decir que después de tu grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, hiciste un máster universitario en fútbol eh, en, en España, si no me equivoco. Y, o sea, me gustaría saber si solamente este máster te permite dirigir un, un equipo o, o si está requerido justamente eh, sacar el curso de entrenador tradicional, digamos, de, de la Federación Española o, o cómo es ahí y qué... ¿Qué se, que se aprende en el, en el máster? ¿Cómo es? porque O sea, en, que, que soy de Suiza y me parece una locura que, que haya, que haya másteres de fútbol en la universidad de, en España. Sí, fue eh, un máster que realicé en Madrid, eh, en la Federación Española, junto con la Universidad Rey Juan Carlos. No es algo necesario o que, te, que digamos que legalmente necesites para entrenar. ¿no? Al final, para dirigir en categorías mayores, lo que necesitas es pues, sacarte la titulación correspondiente, bien sea el UEFA Pro o lo que requiera la categoría. Pero yo, eh, en mi manera de entender la vida, pues sí, me, me saqué los títulos de entrenador porque consideraba que que eran necesarios para poder llegar a donde yo quiero llegar. Eh, pero el máster lo que me iba era a formar, a ayudar a seguir creciendo. ¿no? Yo creo que un entrenador debe estar continuamente renovándose, continuamente eh, compartiendo con otros profesionales. Y era un poco lo que yo buscaba al hacer ese máster. Tuve la suerte de ser aceptado en la primera edición, y creo que fue una de las mejores experiencias académicas de mi vida, porque tuve grandísimos profesionales, tuve grandísimos compañeros con los que compartí, de los que pude aprender muchísimo. Y, no sé, por allí pasaron profesores de, de la talla de Paco Seirulo, de Roberto Labe, pen eh, Marí, es decir, en, en todos los ámbitos que, que pueden estar. Dentro del fútbol, pues en el apartado psicológico, en el apartado físico, en el apartado de entrenamiento de porteros, en el apartado del juego, eh, digamos que en cada jornada del máster teníamos a los mejores. Entonces, eh, eso era sentarte allí, escuchar, preguntar, preguntar mucho y, y darte cuenta de que, que nadie sabe nada, o sea que al final... ¿Te crees que estás con el conocimiento de algo y, y escuchas a otras personas y te generan un aprendizaje que te hace crecer? Bueno, ya digo, yo creo que ese máster a mí me hizo cambiar mucho, eh, muchas cosas de mi manera de trabajar, me hizo entender este deporte de otra manera diferente, tanto en el apartado teórico, pero también teníamos apartado práctico en la cancha. Eh, pero todo muy participativo, ¿no? con vídeos, cancha eh, o simplemente charlas. Y, y es algo que le aconsejo a todo el mundo: el no dejar de formarse. No, no solamente en este máster, ¿eh? ese fue el que yo elegí y en el que a mí me eligieron. Pero seguramente hay hoy en día muchísimas formaciones que te ayudan a, a, a reaprender, por así, así decirlo. Bueno, para, para los seguidores, que, es que. Bacose y Rulo es, es el responsable de la metodología de, del fútbol base en el Barça, ¿no? Y Roberto label es el actual de, director deportivo de la Real, la Real Sociedad, si no me equivoco. ¿Y qué, sí, quién te... es el, el último, eh, Te puse de ejemplo de psicología, Per -Marín. Ah. Eh, Pero, por ejemplo, Roberto Lavel, que me parece un grandísimo profesional. Eh, y ya no es mi opinión, ¿no? sino un grandísimo profesional y a nivel personal, pues que también tengo la suerte de conocerlo, una grandísima persona y que lo está demostrando ¿no? en los lugares en los que está. Él fue el, el principal eh, artífice del, de los éxitos de Independiente del Valle en el tiempo que estuvo allí, porque estuvo en Independiente del Valle una, una pequeña etapa, eh, tuvo también su etapa en Aspire, eh, ahora lo que está haciendo con la Real Sociedad, eh, bueno, creo que es un ejemplo para, para todos. Porque justamente eh, la, la cantera de, de Independiente del Valle se intenta, o sea, tiene como modelo la, la de, de Aspire, la, la, la cantera de, de Qatar, ¿no? O sea, que, que, leís, que, que leí varias veces eh, esto, no sé si tú que trabajaste en Independiente del Valle, en IDV, sí si sí, de, de verdad... Eh, ¿Era el modelo Aspire o no? Bueno, Independiente tuvo un contacto con la Academia Aspire, eh, una época donde le brindaron su, su colaboración y su método de trabajo con el que inició ese nuevo proceso Independiente. Eh, y a partir de ahí pues, se fue moldeando. ¿no? Eh, se fue adaptando al medio. No es lo mismo trabajar en Doha que trabajar en Ecuador. Pero... Pero sí que hay muchísimas similitudes con el trabajo. Uh -huh. Y esto no solo a nivel de instalaciones, porque, o sea, que, que uno puede tener las mejores instalaciones de, de entrenamientos, como ahí en, en Qatar, que la cantera parece ser una de otro mundo, pero o sea, lo, lo que importa al final es, no, o sea, es más el, el trabajo que se hace ahí, ¿no? Sí, obviamente. A ver, los medios ayudan y ayudan mucho. No es lo mismo tener que entrenar en un campito que no esté en condiciones a tener unas instalaciones pues como tiene la Academia Spyro, como, como tiene Independiente del Valle, como tiene el Deportivo de la Coruña. Es decir, con esos medios todo es más fácil también. ¿no? Pero yo siempre digo que no hay excusas para querer hacer las cosas bien. Si tú quieres hacer un buen trabajo y tienes un campito para entrenar y balones, que es lo que hace falta para jugar al fútbol, eh, ya vas a poder hacer algo ¿no? de, lo que, de lo que te acerca a tu idea. Obviamente, los recursos que, que teníamos en Independiente del Valle los tienen muy poquitos clubs de, de Latinoamérica. Me, me refiero a recursos destinados al fútbol formativo. Eh, bueno Hay una, unos medios de trabajo, unas instalaciones, unos campos de juego, unos... Eh, programas eh, informáticos y demás para poder trabajar pues que ayudan mucho a que ese trabajo tenga más éxito. Sí, vale, perfecto. Y hablando de, de campito y de instalaciones, o sea, eh, quería pasar ahora mismo a, a lo que más nos apasiona, que, que es la cancha, eh, porque bueno, en ella has trabajado justamente con, con diferentes categorías de, de edades y ¿Qué tal diferente fue, fue para ti? Mencionaste que, que justamente quería, uh, quería... O sea, has, has, ya has por algunas veces ejer, ejercicios o tareas de entrenamiento a, a chicos muy jóvenes que, que no... Que, que, que era demasiado uh, adelantado para él. O sea, que no tenían ese nivel de, de comprensión. Y es justamente... ¿Podríamos decir que cuanto más joven, menos, menos pizarra o no? Sí, o sea, yo realmente soy anti, anti pizarras eh, en esas edades, ¿no? Eh, creo que los niños tienen que jugar, tienen lo primero que tienen que encontrar es que esa pasión que les lleva a decidir jugar al fútbol es porque, porque se divierten, ¿no? Si nosotros le aislamos mucho de esa diversión, al final es probable que el niño se acabe cansando y decida, pues, no sé, dedicarse a otro deporte o probar en otro deporte, que también es importante que lo haga, ¿no? Pero yo creo que eh, los niños en edades tempranas tienen que jugar, jugar mucho, plantear escenarios donde, donde haya competición, donde eh, haya goles, haya porterías, haya rivales. Que se equivoquen, que disfruten, que regateen, eh, que desarrollen su talento, ¿no? Y eliminar un poco esos planteamientos. Yo no creo en los planteamientos, eh, creo que, que sería una locura, ¿no? En equipos de, de chicos jóvenes. De... Mira, a veces te cuento algo, eh, a veces no, yo no soy mucho de, de, de publicar cosas, en, en, sobre todo en Twitter y esas redes, ¿no? Eh, pero muchas veces, eh, pues sí, leo leo las noticias, leo cosas relacionadas con fútbol y a veces me salta algún tuit eh, relacionado con, con entrenadores de chicos de edades tempranas, de 7, 8 años, 9 años, eh, enfocándose a cómo ha competido su equipo el fin de semana o cómo han planteado el partido y de verdad que... Me molesto, me enfado, cierro el Twitter y, y me enfado, porque, porque creo que, que no, que cada cosa tiene su, su edad y su etapa. Eh, y si a ti, como entrenador, lo que buscas es pues, hacer planteamientos, hacer otras cosas, pues tendrás que entrenar a chicos de, de más edad. A esos chicos de, que se inician en el fútbol, ya digo, resumiéndolo a muy grandes rasgos, lo que tienen es que jugar y divertirse, competir. Eh, que, que practiquen todas las, las ejecuciones técnicas, enseñarle pues, a patear, o sea, a golpear la pelota con diferentes superficies de contacto, a regatear, a relacionarse con la pelota. ¿no? El chico, hay un, un en, en el fútbol, ¿no? Digamos, hay un mecanismo que es la pelota y que el mismo tiene que aprender a relacionarse con ella, a vivir situaciones de uno contra uno, de intentar superar al rival, de intentar que no se la quiten, alejar la pelota del rival. Eh, y luego, pues ir dando pasos hacia adelante. Eh, aprender ya a relacionarse con otro compañero, a, a ver situaciones de dos contra uno, de dos contra dos. No solo con la pelota, sino también sin, sin ella. Muchas veces nos enfocamos solo en la pelota, pero, oye, muchas, mucho tiempo del partido, los niños van a estar sin la pelota y van a estar uno contra uno, ¿no? Pues aprender a, a fintar, a alejarse de él, a... a a recibir la pelota de un compañero, a ayudarle al compañero a eso, pero no a hacer planteamientos, no a decir eh, vamos a hacer esta salida de tres o a, a, a replegarnos. No, no, no. Creo que sería una locura y que no, nos estaríamos volviendo locos si, si transformamos el fútbol, a, el fútbol de iniciación hacia en esa dirección. ¿no? Y, y creo que es parte de. Mira, muchas veces yo cuando trabajé como director de fútbol formativo y tenía que elegir entrenadores para diferentes edades, ¿no? eh, bueno, normalmente te venían los entrenadores con su currículum, con yo gané la liga sub-11, gané la liga sub-16 o gané la liga sub-18. No miro los currículums. Eh... Para mí un entrenador de fútbol de niños no, no, no se muestra por los títulos o como le quieras llamar, porque para mí eso no significa nada, ¿no? Eh, sino va más allá, va en la vocación que tú tengas por los niños, por esa edad, eh, por trabajar con, con esas edades tempranas, por saber escuchar a los niños por tener el tacto necesario para transmitirle el, las correcciones de una manera adecuada a esa edad eh, y saber adaptarte también a, a cada niño, cada niño es un mundo diferente. Y, y tener esa capacidad no la tiene mucha gente, eh, ni muchos entrenadores. Y por eso creo que es importante la especialización ¿no? del personal. Es decir, tú te vas a especializar en dirigir a chicos de 12 años y vas a ser el mejor entrenador del mundo de niños de 12 años. Y es tan importante como el que entrena a la sub 18 o más. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Eh, y a mí, en parte, creo que es lo que me pasó. Yo cuando sentí que ya buscaba otra cosa que ya necesitaba pues competir o hacer otras cosas pues eh, ya fui a unas edades mayores porque consideraba que con edades tempranas no es lo correspondiente entonces yo te lo te lo resumo así en cero pizarras mucho balón mucho campo mucha competición y que jueguen mucho los niños eh, no consigo ver a un equipo de 12 o 13 años ver a un jugador eh, no sé a un jugador, a un defensa o a un portero que no juegue con 12 o 13 años es que es un error ¿por qué no va a jugar? Te, tenemos que exponer a los niños Tenemos que, y exponer a los niños no significa como este niño tiene menos capacidad o está menos desarrollado porque es más pequeño pues el día que juego contra los primeros no lo pongo a jugar, no tenemos que exponerlos en esos escenarios para que compitan para que se diviertan y mientras pensemos que, que vamos a dejar sin jugar a un jugador a un portero por buscar un resultado eh, estamos muy equivocados muy equivocados es que justamente es, es, el, es el gran problema de, del fútbol formativo porque los entrenadores, bueno, casi todos los entrenadores que quieren ganar, o sea, y lo entiendo, no, no pienso que que sea, que sea, que hay mal pensamiento, mala intención ahí atrás, solo pienso que no, que muchos entrenadores no, no entienden el, o sea, el, el objetivo de, de la formación, que es formar jugadores, o sea, es, es, es un objetivo a largo plazo, y, y ellos eh, y, y hay justamente esta tentación de el cortoplacismo que o sea de de, gar, de ganar eh, o sea, el campeonato, el campeonato U U12 y también es justamente comprensible de alguna manera porque los entrenadores que o sea si, si no ganan en clubes importantes si no ganan con, con sus equipos de, de cantera con la sub 12 o sea se si, se pueden perder el trabajo ¿no? y, y también los entrenadores, eso, esos entrenadores quieren, quieren irse a, a por encima, o sea, es que a lo mejor lo mejor sería, no sé, cada tres meses cambiar los los entrenadores dentro de la, de la cantera, eh, el entrenador U uh, uh, de la, de la sub-12 uh, se va a la, a la sub-16, uh, oh, es, eso sería una solución, ¿no? Es que yo no, no me gusta utilizar la palabra ganar en, en fútbol formativo, eh, me gusta utilizar el competir, creo que los niños lo que tienen es que competir y como entrenadores le tenemos que transmitir esa competitividad porque al final es cierto que los, los chicos que llegan a la élite, eh, si hay alguna característica común en muchos de ellos es la ambición y, el, y el, la competitividad, ¿no? Eh, pero la palabra ganar es que creo que en el fútbol si tu objetivo es ganar creo que tienes un problema pero no en este caso ya no es eh, solo en fútbol formativo sino también en el fútbol profesional ¿no? sino lo que te tienes que centrar es en los objetivos que, o en el juego y lo que te va a acercar más a ganar Luego ganar va a depender de muchas cosas están Tantas cosas que pueden influir en el resultado de un partido, que si, repito, que si tu objetivo solo es el gamar, eh, joder, en una liga de 20 hay 19 que pierden. Entonces, eh, tenemos que hacer una reflexión. ¿no? Y sí, estoy de acuerdo en que en muchas canteras eh, se les exija a los entrenadores eh, ganar títulos en esas edades. Pero bueno, eh, reflexionamos a si al final eh, eso les lleva a sacar más jugadores a la élite o no. Independiente del Valle, gana eh, casi todas las categorías de fútbol formativo. Pero no es un objetivo eh, ser campeón. Eh, el objetivo es competir para intentar competir bajo una identidad de juego. Y si luego llegas a ganar, pues mejor que mejor. Pero, ¿por qué ganan? Porque tienen a los mejores jugadores del país. Entonces, obviamente, eh, partes con una, con una ventaja, eh, por así decir, que no tienen los demás equipos. ¿no? Pero lo importante es el proceso. Eh, y lo que nos tenemos que quedar es con, con, con ese proceso de trabajo de tiempo, de largo plazo, medio plazo y al final el resultado está en todos esos jugadores que están llegando hoy día a la selección, a la élite y el, por ejemplo pues también el campeonato que han conseguido con el primer equipo este año, el eh, campeonato de liga, pues creo que hay un trabajo detrás de, de mucha gente que ha pasado por el club, Miguel Ángel, eh, los hermanos Rescaldo, mucha gente que trabajó y mucha gente que trabajó en el fútbol formativo, eh, que, que ha hecho que esos jugadores hoy puedan estar también en el, en el primer equipo. ¿no? Eh, y que tiene mucho mérito como club y también como el cuerpo técnico del, del primer equipo el haber logrado el título ante, ante equipos pues, como MLE, como Liga de Quito, como Barcelona, que son grandes equipos en, en Ecuador. Y, y que bueno, creo que ese es el, el objetivo, no centrarnos más en el proceso, porque como dice la frase, ¿no? los resultados a veces mienten y a veces ganamos una liga sub-12 y creemos que estamos haciendo todo bien y, y no, ganamos una liga sub-12 porque tenemos al mejor jugador y mete 30 goles y, y el equipo ganó, pero tenemos que quedarnos con el proceso, que es lo importante. Y como dijiste, o sea, también se puede meter se, o sea, podemos meter el guardameta más grande en la portería, pero quizás no, no es el, el más talentoso y el más talentoso es, es el guardameta, el suplente, es su suplente. Y a, y a él no, no le demos, no le damos minutos. O sea, también hay ese, ese choque, esa tensión entre, entre largo y corto placismo. Eh, pero me gustó mucho lo que dijiste sobre sobre ganar que justamente creo que, que es juan manuel Lillo lo, lo que dijo que, que ganar o sea que, que no, nunca puede nadie, nadie puede, puede asegurar que, que va a ganar y que justamente eh, es lo, lo que más cuenta es que se hace es que nos acerquemos a esa probabilidad de para intentar que, sacarse la victoria, pero que al final el resultado no, o sea, no, que, que te puede, que, que, que puedes tener buen día o no, pero como dijiste, el, lo importante es el proceso, o sea, no, no, no pienso que uno puede ser, uno puede, puede estar tan feliz de, de haber ganado si, si ha jugado muy mal todo el partido, o sea, claro que... Bueno, eh, pero es que yo creo que estas directrices ya no dependen de un entrenador o un fútbol formativo, sino pues que a lo mejor tienen que ser normas establecidas por el club. Eh, tenemos que ayudar a los entrenadores también a, a ser mejores y a, y a crecer. Y yo prefiero... No, no diría... ¿Cómo te explico? Yo prefiero a lo mejor que el resultado no sea tan abultado, ...o que... ...mi equipo gane 2-1... ...o quede 2-2... ...y participen... ...en esas edades estoy hablando... ¿eh? ...de futbolistas jóvenes... ...que participen los jugadores... ...y les expongamos... ...a, a lo otro... ...y yo creo que, que esto... ...pues deberían... ...no sé, es mi opinión... ...aquí nadie tiene su, la receta mágica... ...yo es... ...mi manera de entender... ...ese fútbol formativo... Eh, y entiendo que esas directrices tienen que venir desde la dirección de fútbol eh, para, para que los entrenadores pues tengan que, que elegir esas decisiones. Sí, claro, que al final uno va a hacer lo que su presidente le, le, le pide, ¿no? Y justamente me, quería te, preguntarte sobre Uh, otra otra pregunta sobre, sobre el fútbol formativo, que justamente Marcelo Bielsa dijo que hay 10 sistemas de, de juego en el fútbol y después de haber an analizado unos mil partidos y dijo que, bueno, no he, no he encontrado más, más sistemas de juego. O sea, es una locura Marcelo Bielsa. Y bueno, que cada jugador debería vivenciarlos uh, durante su formación. Y, aunque a, a uno le conviene mejor una posición precisa en un sistema preciso, pero bueno, eh, o sea, ¿concuerdas con, con, con esa reflexión? O, o sea, ¿ya has intentado poner en práctica esto? O, o cómo es? Porque, claro, dijiste que, eh, o sea, lo más simple, o sea, uno, un entrenador podría poner los mejor los mejores jugadores en, en los mejores en, en sus posiciones adecuadas pero a lo mejor los jugadores también puede, pueden aprender de otras posiciones pa, para, para reforzar bueno para progresar para ellos mismos y también uh, a esa edad o sea me parece también o sea, y brutal que, que a los seis, a los seis años tu, tu entrenador te pone de, de central y tienes que quedarte toda tu vida de central. o sea, también me, me parece que, que, hay, que hay algo que no, que no funciona bien en, en el fútbol formativo cuando, cuando escucho algo como, como esto. Bueno, obviamente Marcelo Bielsa es un referente no para todos, ¿no? para todos los que nos gusta el, el fútbol, el juego posicional y demás. Eh... Digamos que yo no creo en los sistemas estáticos, ¿no? yo no creo con la evolución del fútbol en que un equipo juegue, pues no sé, 1-4-4-2 cuatro, cuatro, y ese va a ser el sistema que, que utilice todo el partido. Eh, creo más en esos sistemas dinámicos que en función de, de la zona del campo o de las movilidades que le vayamos dando a los jugadores van a ir evolucionando. Eh, no sé, por ejemplo, pues a lo mejor yo en Santo Domingo utilizaba mucho... Como sistema base, el, el 1-3-4-3, pero el sistema iba evolucionando con el juego. Es decir, a lo mejor a la hora de defender eh, siempre había una línea de cuatro. Eh, a la hora de atacar, eh, pues a lo mejor teníamos más jugadores por dentro. Entonces, yo creo más en los comportamientos y la evolución que va a tener el, el sistema... ...en función de, del rival, de la pelota... ...y de lo que tú quieras hacer en ese partido... ¿no? Eh, ...entonces esto... ...un poco lo que lo que yo propuse en mi independiente... Eh, ...era más que, que probar diferentes sistemas... ...era que los jugadores no se especializaran... ...a temprana edad en una sola posición... ¿no? Eh, ...sino que participaran X minutos en otras posiciones parecidas o cercanas a la que considerábamos que, que podíamos verle características a ese jugador para esa posición. ¿no? Porque es muy fácil, muy fácil, a lo mejor, tener a un jugador alto y rápido y decir, este tiene que ser el delantero porque va a hacer los goles. Y a este fuerte, pues también lo voy a poner atrás porque me va a defender mejor. ¿no? Tenemos que hacer una visión más profunda eh, un análisis de sus capacidades técnicas y también cognitivas ¿no? de, para diferentes posiciones Y tener un mapa conceptual de qué debe de tener un jugador en nuestro primer equipo en determinada posición Por ejemplo, nuestro lateral queremos que, sea, eh, que llegue mucho al ¿no? ataque O nuestro extremo tiene que tener un muy buen uno contra uno bueno, eh, o nuestro lateral tiene que saber jugar por dentro. Pues a lo mejor entonces en edades tempranas a los que consideramos que su perfil se acerca más a, a ser lateral, pues en algún momento lo tenemos que poner a jugar de interior. Porque en un futuro vamos a querer que, que sepa moverse en esos espacios interiores. ¿no? Entonces sí que tenemos arreglado que los jugadores... X minutos en algunos partidos tuvieran que jugar en posiciones que le llevaran a vivenciar situaciones para llegar a ser ese jugador del primer equipo con esas características que buscamos en el primer equipo. ¿no? Evidentemente esto tiene mucho trabajo, ¿no? el tratar de, de, de elegir qué, qué condiciones o qué características debe tener tu jugador en esa posición en el primer equipo y tener muy claro que estás preparando a los jugadores para llegar al primer equipo. Sin equivocarte también en cuanto a, por ejemplo, y pongo el ejemplo de Independiente porque es el que más se acerca, eh, Independiente es conocido por el juego posicionado, ¿no? pero durante las etapas formativas también vivenciamos el contraataque, vivenciamos el juego directo, Tratamos de, de que los chicos eh, se expongan a diferentes maneras de jugar, porque el día de mañana no todos van a estar independiente Y si uno tiene que ir a un equipo donde van a jugar juego directo, pues eh, mejor si la, si la hemos ayudado durante su proceso formativo a conocer las herramientas para ese juego directo. ¿no? Entonces, como te digo, creo que no creo en la especialización a la edad temprana en cuanto a jugadores porque hay muchos factores que influyen eh, hoy en día para ser central tienes que ser un, un jugador con una envergadura y una estatura alta, ¿no? entonces a lo mejor nos parece que el más alto con ocho años eh, va a ser el central y luego no crece más y el día de mañana no pasa de 1'75 y no le da para ser central. Entonces, ¿hemos perdido todo ese tiempo de trabajo en especializarlo en ser central? Pues a lo mejor tiene que jugar algunos partidos de 5 o de lateral y, y probar otras situaciones porque es muy impredecible saber el día de mañana qué va a terminar siendo ese jugador. Sergio Ramos eh, era delantero y, y en el fútbol profesional es central, ¿no? Y fue lateral. Bueno, pues, ¿le hemos dado las herramientas necesarias en el fútbol formativo para ser central? Pues no lo sé, mmm, porque no lo vi trabajar, pero, pero tengo dudas, ¿no? Entonces, creo que... Mmm, que sí que no debemos de especializar a los chicos en una sola posición, sino que vivencien diferentes, eh, diferentes posiciones y, y también lateralidades, ¿no? No solo jugar siempre en la pierna dominante, jugar también un poquito en la pierna no dominante, exigirle a que participe con los dos pies, a, bueno, cre creo que hay muchas cosas más importantes que el focalizar todo en, en una posición. Sí, bueno, justamente eh, creo que, que matais de, de licht eh, o sea, el jugador de la Juventus, eh, el central, jugó de unos partidos de, de medio centro en el, en el Ajax, justamente para también eh, bueno, mejorar su, su comprensión del juego, ya que, que estás más bajo bajo presión generalmente como, como medio centro y también tiene que, tiene, tiene que girarse más más a menudo y, y me, me parece muy interesante lo, lo que dijiste y o sea, eh, mucha, muchas gracias por tu, por tu respuesta y mencionaste a, a, algo que, que justamente me me dio una idea o sea que, que justamente no, o sea que, que no es tan adecuado definir la posición de de un, de un jugador por, por su físico, porque sobre todo a, a edades jóvenes, porque va, va a seguir creciendo o, o no va a crecer más, o sea, se, no, es, es, es verdaderamente muy, o sea, me, me molesta que, que, haya, que haya definiciones de, de puestos así, solamente por, por el físico, ya que, ya que sigue evolucionando a estas edades y y, no, y justamente no sé si lo, o sea, no lo mencionaste, pero hay, hay jugadores, tuviste ¿tú, tú jugadores que, que sí que eran muy muy buenos en alguna posición, pero que no, a lo mejor no querían desarrollar, o sea, no que, querían jugar en, en esa posición porque, eh, no sé, prefieren tocar más a menudo el balón. O, eh, Sí, eh, tuvo algún caso, eh, evidentemente tú no vas a obligar a un, a un jugador, ¿no? pero si tú le estás dando un consejo de que lo ves más enfocado a otra oposición y, y él se convence o entiende el porqué, eh, pues seguramente tenga más posibilidades de éxito. Tengo recuerdo, por ejemplo, un jugador en Independiente del Valle que, que jugaba de cinco. Toda su, su etapa de formación jugó de 5, pero veíamos que tenía ciertos problemas eh, a la hora de jugar de espaldas a, a, al arco rival. ¿no? Eh, pero sin embargo tenía unas condiciones eh, de cara, eh, unas condiciones también físicas, eh, unas piernas largas eh, y una capacidad técnica... Que, que creíamos que si lo adaptábamos a central podía tener más, más recorrido ¿no? en el fútbol profesional. Eh, nos costó mucho, el chico no, no, no entendía el por qué le estábamos tratando de orientar a esa otra posición, no se encontraba cómodo, pero eh, se quiso dar la oportunidad a sí mismo de probar en eso. Bueno, eh, casualmente, el año anterior ya participó con el primer equipo, tuvo minutos en Libertadores y el año anterior, y jugando como central. Eh, yo ya no estoy en Independiente, pero este año me, me lo encontré en Ecuador y me decía, eh, le di le di así una colleja, ¿no? Y le dije, ¿qué? Ahora estás en el fútbol profesional ¿no? y de central y ahora me dirás que te gusta jugar de central. Y decía, sí, profe. Eh, bueno, que entendía que, que le habíamos ayudado y estaba agradecido porque ahora pues está, está en el fútbol profesional. Bueno, muy bien, porque a lo mejor, bueno, claro que, que cada uno quiere quedarse en su posición, pero si, si tiene más, más oportunidades de llegar al primer equipo, bueno, la, se, o sea, puede cambiar su, su opinión y muy, muy rápidamente. O sea, se... Uno, uno se va a, a replantear re su posición muy o sea, directamente, ¿no? Y, y además uno, no es solo por su condición, es que llegar al primer equipo depende de muchas cosas, ¿no? Al final sí, claro, tú puedes estar preparado y resulta que, eh, te pongo un ejemplo, Moisés Caicedo llegó al primer equipo en independiente del Valle, y Marco Angulo eh, es otro jugador que tiene que estar en el primer equipo. Eh, pero esa posición la estaba ocupando Moisés Caicedo, ¿no? Junto con Pellerano y gente de, de más recorrido. Entonces, quizás no tenía espacio para llegar el, al primer equipo en ese momento. Sí tenía las condiciones. Obviamente después salió Moisés Caicedo del primer equipo y Marco cada vez ya está más cerca de llegar, ¿no? Pero eh, que se tienen que dar muchas situaciones para que un jugador llegue, llegue al primer equipo sí claro pero porque bueno si, si tienes un, como un crack como un crack generacional como Moisés Caicedo por delante de ti que claro que puedes ser el segundo mejor jugador del equipo pero ni siquiera vas a jugar o sea es qué duro de la vida no um, y bueno no sé um, hablaste justamente que hasta hasta ¿Hasta cuántos años no no haría, no haría harías tú pisar en eh, o sea, traer las tácticas o eh, a, hasta las 12? O, no sé si tienes justamente un, eh, o sea, un una edad, o sea, límite, desde una... Yo, yo creo que, pues, no sé, a partir de 15, 16 años... Yo trataría de empezar a ayudarles con la pizarra, pero para micro situaciones, no para eh, planteamientos, y así con 17, 18, 19, pues ahí ya aparecen los planteamientos. ¿no? Creo que eh, la pizarra en los 15, 16 años tiene que aparecer, pero los que tienen que mover las fichas de esa pizarra son los propios jugadores, ¿no? a través de que su entrenador le guíe qué está pasando en esa situación, o qué está pasando en esto, y que el jugador sea el que agarre la pizarra y... y y trate de desarrollar esa, esa situación. Más o menos, en mi punto de vista, ya digo, no es el mejor ni el peor, es lo que yo creo en fútbol formativo, eh, y así hacíamos en Independiente del Valle. Bueno, justamente eso, eso demuestra que, que, no, que no tener pizarra o charlas tácticas muy, o sea, de profesional eh, en una cantera no no significa que no es posible tener un bueno un buen juego de posición, de ubicación desarrollado, porque a, a lo mejor, o sea, es el caso de desde del Valle, lo que cuenta hasta esas edades es, es enseñarles lo, los conceptos del juego posicional, ¿no? Sí, así es. Eh, al final, para llegar al todo, que al final esto es un deporte de equipo, de la suma de los todos, pues tenemos que ir desde eh, esas situaciones específicas. ¿no? Entonces, yo creo que el niño debe empezar, como te dije antes, aprendiendo a relacionarse con la, con la pelota y luego aprendiendo a, a relacionarse con sus compañeros. A partir de ahí, eh, aparecerá el rival... Eh, el, ganar espacios, eh, generar ventajas, superioridades de diferentes tipos y demás, pero todo paso a paso. Y creo que para poder llegar al todo, pues el niño debe entender eh, las situaciones específicas, porque al final en el juego de posición, o en cualquier situación del juego, yo entiendo que siempre se dan situaciones de uno contra uno. Entonces, si yo no sé resolver una situación de eh, uno contra uno, yo tengo la pelota y tú eres mi oponente, tengo que saber resolverla. A lo mejor no puedo ganar tu espacio, llevar el balón a tu espalda, superarte alejando la pelota. A lo mejor tengo que conservar la pelota yo, mientras mis compañeros me dan soluciones. ¿no? Entonces, eh, para llegar a todo ese juego de posición que engloba todo, eh, si no entendemos las situaciones específicas va a ser muy complicado, porque eh, el juego de posición no es pasarse la pelota por pasar, o sea es entender... Cómo generar unas ventajas eh, ganar unos espacios es eh, ofrecer soluciones a, a mi compañero que tiene la pelota o atrayendo a otros rivales desde una posición específica ¿no? para, para liberarlo a él eh, saber cuándo conducir a mí me encanta que los jugadores conduzcan la pelota pero conducir la pelota con, con una finalidad ¿no? pues que va a ser eh, atraer ciertos jugadores o, o Conquistar un espacio para hacer otras cosas después. Entonces, creo que para llegar a todo eso, pues los chicos tienen que aprender a, a controlar, a pasar, a conducir la pelota, a llevar la cabeza levantada, a mirar antes de recibir, a separarse del rival para tener más tiempo y espacio cuando reciban la pelota, eh, para luego llegar al todo, que, que ya sería ese juego posicional. ¿no? Sí. Y, bueno, justamente... Eh... O sea, también no entrenaste una, una jugada y que, que el equipo, o sea, no, es, eso no tiene mu mucho sentido, ¿no? Eh, trabajar una jugada varias veces para, para luego replicarla en, en el partido que al final, lo, o sea, lo, los jugadores, ¿no? la, la, autom la automatización no, no es lo que, no es un objetivo en, en, en sí, porque los jugadores tienen que, que ser capaces de, de reflexionar ¿no? que cuál es la, la mejor la mejor decisión a, que hay que tomar en la cancha y no no se puede aprender una jugada como se como se, se puede ver algunas veces ¿no? pero es que el, yo no me creo el inventarte una jugada en la cabeza y que eso vaya a a suceder. Sí puede haber situaciones del juego que se van a dar en función de lo que conozcas del rival de tus jugadores, bueno, pues puedes provocar di diferentes eh, automatismos o situaciones que se van a dar eh, que se van a repetir y que luego el jugador tiene que decidir con la pelota. Nosotros no somos los que estamos dentro del, del campo en su cabeza y en sus pies para elegir la, la situación, ¿no? Eh, sí creo en la repetición o, o en el repetir acciones técnicas, sobre todo en edades tempranas eh, Pues un jugador que tiene que, eh, problemas para dar un pase con el interior del pie, de la pierna no dominante Pues tendrá que repetirlo varias veces, no? así como un tenista pues para hacer un buen saque tiene que repetirlo muchas veces eh, no comparto al 100% eso de la teoría de las mil horas, ¿no? pero para un, la especialización en, en una práctica, pero sí creo que a edades tempranas pues debemos de sobre todo pues en calentamientos eh, en la parte del calentamiento pues hacer situaciones de trabajo técnico donde se repitan y la segunda parte del entrenamiento, el competir el jugar, el equivocarse, lo que hablábamos antes eh, ya luego más adelante, pues sí que no creo en la repetición de acciones. Eh, ya son escenarios y provocar situaciones a través de contextos de trabajo que nos van a llevar a unos objetivos de aprendizaje o de, de, del juego que luego se van a producir en el partido. sí Y otra pre pregunta, como eh, o sea, nunca he tenido un entrenador que que me aprendió a, a, a regatear o a gambetear o sea, como o sea, qué, cómo, cómo lo ves tú? Es, es algo que, que se siente, ¿no? O sea, no no se puede enseñar tanto la el regate o la gambeta, no sé, es muy o sea, no sé cómo yo creo que al final hay cualidades en el fútbol ¿no? que son innatas por eso hay jugadores de muchísimo talento que nacen con ese talento eh, y otros que no son capaces eh, pero obviamente eh, el chico digamos lleva de serie ese talento pero nosotros tenemos que ayudar a explotarlo eh, si tú tienes muy buen uno contra uno pero de 50 unos contra unos eh, solo te vas 10 veces del rival algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tenemos que focalizarnos en qué está pasando, si acerco demasiado la pelota al rival en vez de alejársela, si el cambio, el momento del cambio de ritmo no es en el momento óptimo, si, si me acerco a fijar demasiado al contrario, bueno, pero luego ya el talento es de ellos. Eh, la, esos jugadores que, que tienen... Esa capacidad eh, para resolver situaciones en uno contra uno o en, en espacios muy reducidos, pues ya lo llevan incorporado en su ADN, ¿no? por así decir. Eh, tenía un ejemplo este año en Santo Domingo, Michael Quiñones, bueno, un jugador que, con un recorrido en el fútbol en Latinoamérica espectacular, jugador de, de selección del Santos, de Barcelona, de grandes equipos un jugador con 36, 37 años, que tuve la suerte de entrenarle este año y que pocos jugadores con ese talento, esa capacidad de resolver en espacios tan pequeños, pues, pues vi así en los años que llevo en el fútbol, ¿no? O de atraer a cuatro o cinco rivales un poco eh, lo que vemos que, que es capaz de hacer Messi, ¿no? Eh, eso creo que ya va en el ADN del jugador y de la persona. Y... Bueno, hablaste justamente de la de la repetición, para, o sea, para para no sé, para tener un mejor eh, golpe golpe libre, por ejemplo, o, o simplemente una, una, una simple pase, un, un simple pase o, o a la hora de, de rematar, pero, o sea, también no, no existe, o sea, también se podría enseñar unos gestos técnicos, una unos regates, ¿no?, a, lo, a los chicos pa para que, que tengan ideas de, ah, sí, podría, podría regatear así, podría eh, adelantarme y atraer mi, mi rival haciendo eh, haciendo un, un pasito adelante y, y yendo para atrás o, para la o, o por el lado, o sea, eso tendría, también sería posible, ¿no? Pero no sé sí, pero... Tú, pero nunca lo vi. Yo, yo creo en eso, es que creo un poco también en el entrenamiento individual, ¿no? aparte del entrenamiento de equipo, eh, tener el apartado del entrenamiento individual y ahí es donde tratamos de, de generar esas situaciones pero que no sean demasiado analíticas. Son situaciones de entrenamiento individual pero que vamos a tratar de acercarlas a situaciones que sí se dan en el juego, por ejemplo... Eh, pues ¿qué tipo de centro tengo que hacer desde determinada zona del campo? No porque lo diga yo, sino porque si al final tú estudias eh, dónde se hace gol en los centros, en el fútbol, eh, digamos desde la zona del campo que centras, donde hay más éxito de hacer gol, pues hay comportamientos que se repiten. ¿no? Eh, el claro ejemplo es el llegar a línea de fondo y dar un pase atrás. ¿no? Eh, el típico que le llaman pase de la muerte. Eh, porque al final fijas si y atraes hasta línea de fondo y la mayoría de los rivales pues eh, a través de la pelota, que es el mayor, el mayor mecanismo de atracción a los rivales, es la pelota. ¿no? Entonces... Eh, si, si tú llegas a línea de fondo y los jugadores se quedan viendo la pelota o, o atraídos por la pelota eh, va a haber un espacio libre si no llegan los medios centros atrás, por eso hay más goles ahí ¿no? así como si llegas a línea de fondo y no hay ese pase atrás y buscas ese pase picadito al segundo palo es más probable que hagas gol porque los jugadores defienden la zona más cercana entre balón y portería entonces son situaciones que no me invento yo son situaciones que se dan en el fútbol real. Y tenemos que ver, eh, al final, para analizar el juego, lo que tenemos que ver son las grandes competiciones, ¿no? eh, las grandes ligas, eh, torneos, pues, no sé, Champions League, Libertadores, eh, Mundiales. Eh, y ahí vas a sacar conclusiones. Entonces, al final, si yo tengo un, un jugador, un lateral, que cada vez que llega a tres cuartos de campo, mete un centro. Bueno, pues buscan el fútbol de élite. ¿Cuántos goles se hacen con esos centros? Muy poquitos, porque los equipos hoy en día pues defienden cada vez mejor, ¿no? Y esa situación es cada vez mejor. Entonces tendremos que ayudar a ese chico en el entrenamiento individual a tomar otras decisiones o a buscar otro tipo de pase. Porque en el contraataque, cuando el balón va por fuera y hay espacio a la espalda de la línea defensiva, tiene más éxito ese centro raso, apretado a, a la espalda de la línea defensiva que va corriendo. Eh, porque, no es porque lo diga yo, no. eh, sucede, en el, eh, porque los jugadores van corriendo eh, en una situación de alta velocidad, con jugadores que le vienen de cara y que defender es, esa pelota o ese centro, muchas veces incluso el jugador mismo se la mete en su propio arco, ¿no? porque vienes tratando de percibir lo que tienes en la espalda un espacio entre tú y el arquero que tienes que defender y que la pelota entra ahí apretada a máxima velocidad. Bueno, pues si eso produce situaciones de éxito, que es el gol, tenemos que tratar de entrenarlas. ¿Y dónde podemos entrenar eso? En las situaciones individuales del, del entrenamiento. Yo lo veo así. Y es que se llaman unidades de desarrollo individual o personal en, en IDV, ¿no? Algo así. Sí, eh la le llamamos pues, la Unidad de Desarrollo Individual. Sí, sí, sí, que dio que, que una charla justamente de, de un ex colega tuyo, no, no sé, no me acuerdo sí. de su nombre, pero... Juan Miguel, Juan ah, Miguel pues... él es un gran especialista de ese trabajo individual. Vale, y bueno, no, no sé, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo te tienes aún a, a disposición? No sé. Tranquilo, lo que necesitas. Vale, perfecto. Eh, luego, justamente, no sé, es, un, es una cuestión más, más personal. O sea, o sea en, en cuanto a, al, al juego de posición, que, que es, o sea, presumo es el estilo de juego que, que más te, te, te gusta, eh, intentaste justamente poner en práctica un juego de posición. Eh, en, en Atlético San Santo Domingo ¿o no, porque justamente es, es eh, ya que es fútbol profesional, eh, no sé, luego a, bueno, a veces a corto, a corto plazo uno, uno quiere ganar y si no tienes los perfiles muy, muy adecuados para ello, eh, o sea, hay entrenadores que, que no sé, pienso, quizás aquí a que se tiene que es muy conocido por, por su juego de posición, pero que después de unos meses en el, en el Barça, se, en cuanto, cuando ganaba 1 a 0, eh, luego se se repreguía se re, se re, se re su, su equipo. No sé si, si, o sea, si, si, si, si, si optaste justamente por un juego de posición. Eh, a, ¿A todo poder o si? ¿Cómo fue en, en Atlético Santo Domingo? Sí, o sea, en Atlético Santo Domingo y en cualquier equipo de los que he estado. O sea, yo trato de donde voy eh, o donde me llaman. Eh, entiendo que, que es por porque creen en una manera de, de trabajar o una manera de jugar. Eh, soy un apasionado del juego de posición. A pesar de que también me gustan esos momentos de transitar, ¿no? Cuando recuperas la pelota, que el equipo sepa correr, contraatacar. Eh, pero digamos que la base de, de, de mi idea pues es ese juego posicional. No es algo que haya llevado solo a Santo Domingo o, al, o a los otros clubs. Y tampoco es algo que yo... Eh, trate de hacer porque diga pues es lo que me gusta ver o, o es lo más bonito para el espectador o, o creo que es la digamos lo, lo que más hace brillar el juego no si yo llevo esta idea es porque considero que, que es la que me va a acercar más a poder competir y, y competir mejor y competir mejor me llevará más veces a estar cerca de ganar que de perder. ¿no? Entiendo que, que si mis equipos eh, son dominadores del juego a través de la pelota, a través de, de generar unas ventajas, unas superioridades en diferentes zonas de, del campo o espacios que, que en función del rival van a ser diferentes, voy a estar más cerca de ganar porque dispongo más tiempo de la pelota, porque... Eh, voy a provocar en el rival ciertos comportamientos que creo que nos van a beneficiar y entonces yo no lo veo como, como algo de riesgo, sino es lo que creo que me acerca más a ganar eh, en el ejemplo que tú pones, sí en, Independiente, eh, perdón, en Atlético a Santo Domingo nos costó al principio un poquito evidentemente llegué en una situación donde la liga ya estaba empezada, el equipo estaba en puestos de descenso nos costó al principio eh, digamos nos equivocamos muchas veces en la toma de decisiones pero era un riesgo que, que queríamos asumir porque sabíamos que a largo plazo nos iba a llevar a, a estar más cerca de ganar más veces y, y al final eh, bueno, creo que fuimos un equipo muy destacado en la categoría por el juego Diferente a los demás equipos, independiente del Valle, también la filial de Independiente, eh, fue otro equipo que trataba en algunos momentos de la competición de practicar ese, ese juego de posición, pero digamos que si el equipo por excelencia de Ecuador en esa práctica de, del juego posicional es independiente, las tres veces que lo enfrentamos nosotros con Atlético Santo Domingo, la pelota fue para el Atlético Santo Domingo y fuimos, fuimos capaces de dominarle y de quitarles la pelota y someterles en muchos momentos sin, eh, a través de ese juego posicional. Entonces, y ya, algún partido ganamos, otro empatamos y otro terminamos perdiendo, pero que nos llevó a estar más cerca de ganar, eh, que nos llevó a, a complicarle la vida a muchos equipos, sí, y creo que al final eso es eh, la sensación que yo me llevo al decidir salir de ahí, eh, de que fuimos capaces de ser nosotros, de competir en una liga donde se suele decir que, que no se puede tener la pelota, y hemos sido capaces eh, también porque tenía grandísimos jugadores eh, y en el mercado de fichajes pudimos incorporar jugadores que se adaptaban más a lo que yo entendía que necesitábamos para seguir evolucionando en ese juego posicional. Y al final es que ver al equipo jugar eh, era para mí, bueno, pues una diversión. Bueno, y justamente eh, quería saber, o sea, lo mencionaste, Atlético Santo Domingo, el club, quería justamente practicar eh, eh, este tipo de fútbol, ¿no? Lo, lo entendí lo bien. Obviamente querían dar un cambio, eh, querían apostar por algo diferente. Ellos me conocían de mi etapa en independiente eh, y bueno, apostaron por por mí y, y querían dar ese cambio. Creían en esa. Evidentemente yo no engaño a nadie. Si tú me llamas para un equipo, eh, no te voy a decir voy a jugar directo. Eh, te voy a decir la base de nuestro de nuestra idea va a ser el juego posicional. Obviamente el modelo de juego lo van a abarcar los jugadores. Eh, yo tampoco soy eh, un suicida, ¿no? Para decir quiero llevar a los laterales allí adelante si mis laterales no tienen recorrido. Pero eso no va a quitar mi idea del juego posicional. Va a cambiar el modelo de juego, porque tengo que adaptarme a mis propios jugadores, a, a las condiciones que tienen, al perfil de futbolista, y yo tratar de encontrar el explotar esas condiciones dentro del juego posicional. Entonces fue un poco lo que lo que buscamos. Sí. ¿Y, y qué tal con, con la, la presión para, recu para recuperar la pelota? O sea, que, que a veces hay equipos, o sea, eh, el Barça hace unos años que, que tenía Messi y Suárez, o sea, que, que son jugadores que, vale, perfecto, se puede jugar un juego de posición muy desarrollado, pero a la hora de, de ir a presionar el rival, tampoco es, o sea, también es un freno. Es que al final eh, no se puede, claro que, que el entrenador puede, puede elegir si, si, quiere, si quiere aceptar ese riesgo de, de, de, de salir el balón antes de, antes, antes de la presión del rival, pero a lo, a lo mejor... Sí que siempre hay, hay habrá un una límite ¿no? de, de, de este potencial eh, por, por los perfiles que hay. No se puede desarrollar eh, el mejor juego. De, o sea, eh, no se puede presionar mucho si, si no hay los, los jugadores también que, que están adecuados, como bien dijiste con, con los laterales. no Uno se adapta, pero sí que sí que queda que juego de posición sí obviamente pero ni para atacar ni para defender habrá momentos en los que en función del rival y en función de nuestras características podremos ir más arriba y otras veces tener que eh, ir a un posicionamiento diferente para provocar ciertas cosas en el rival y eso no quita que tú tengas el control del juego sin la pelota en ese momento porque cuando la recuperes vas a estar preparado para poder hacer otras cosas ¿no? Y lo mismo en el, en el tipo de inicio de juego, eh, pero es que ahí ya entra el entrenamiento, ¿no? el, la semana de trabajo. Eh, yo trato de adaptar, hablo de lo que del fútbol profesional, que es en lo que, en lo que estoy, no eh, trato de adaptar eh, la semana de trabajo al, al, a nosotros y al, y al partido. Eh, y cada rival nos va a, a proponer cosas diferentes, para eso hay un estudio previo... ...una intuición de lo que puede hacer el rival y demás... ...entonces a través de las tareas... ...pues luego nos vamos a preparar en diferentes escenarios... ...para tratar de, de salir jugando... ¿no? ...si salgo con tres jugadores por detrás de, de su presión... ...si incrusto a un jugador en el medio de sus dos delanteros... ...para tratar de fijarlos y liberar espacio con mi lateral... Eh, bueno, ...tratar de ver esos diferentes escenarios... ...pero luego al final en el partido... ...el que va a decidir es el jugador... Eh, puedes ver algún partido, Santo Domingo, donde teníamos preparado salir con el arquero, dos centrales cortitos y el tercer central que evolucionaba al borde del área a espaldas de los dos delanteros para tratar de sostenerlos ahí y ver que a lo mejor el delantero saltaba igual. Entonces el mismo central del medio eh, decidía por él mismo ponerse al lado del portero y salir con cuatro ¿no? desde, con cuatro muy bajos para que cuando nos saltaran eh, que se generara un espacio en la espalda de los dos nueves que iban a ocupar los jugadores que teníamos por delante entonces al final la decisión si tú lo trabajas en la semana de entrenamiento la van a tomar ellos y tú desde fuera también tienes que orientarle. oye, estamos teniendo problemas en el inicio, vayamos a lo otro y, y creo que eso es la base del, del estudio del rival, de tus características como equipo y las características de, que te propone el oponente. Sí. O sea, es que, es que todos los entrenadores tienen un plan hasta que, que, que alguien le, le, le dé una patada en la, en la cara, como bien dijo Mike Tyson, ¿no? Eh, no, Mike, no, no sé quién, quién deportista dijo esta frase, pero me, me, me suena. Y luego, eh, no sé si, um, o sea, tendría otro otras preguntas para, para ti, no sé si, um, o sea, que no tienen, que no están re, re, relacionadas con entre ellas, pero, pero bueno, la primera es, tiene que ver con el Deportivo La Coruña, justamente, eh, que bajó a segunda B hace unos años, y me gustaría saber, o sea, que ahora se llama primera RFF, ¿no? Eh, y me gusta me gustaría saber si sigues teniendo contactos ahí porque si es el caso me seguramente podrás decirnos si, si este descenso también tuvo, tuvo un impacto en, en la cantera o, o no o... Sí, obviamente tengo muchas amistades todavía en el club que siguen trabajando allí eh, obviamente yo ya llevo muchos años fuera de allí eh, y estoy más estuve más focalizado al, a, al, al fútbol latinoamericano, por así decir, eh, pero como en todos los lugares que, que estuve, pues tienes amistades y, y contactos allí, ¿no? Y obviamente sí, eh, no es lo mismo trabajar con un equipo donde, eh, con una cantera donde tu primer equipo está en una primera división, tienes más medios, más ingresos que estar en una categoría inferi eh, más inferior, ¿no? Eh, por ejemplo pues antes recuerdo que cuando yo estaba en Deportivo de la Coruña cada mes teníamos torneos internacionales estuve en Suiza también alguna vez en otros países eh, y estaba seguido viajando para buscar pues la competitividad de esos niños ¿no? al final con los descensos pues los ocupan otros equipos que ascienden y después los invitados pues vienen a ser esos equipos ¿no? entonces creo que sí que afecta eh, pero bueno, al final es que sigan manteniendo a las personas que, que trabajan allí, eh, que le quieren mucho al club y que tratan de seguir haciendo un gran trabajo y que se está viendo también que, que esto le está eh, beneficiando por otro lado, que es que más jugadores de la cantera están llegando al primer equipo y creo que es un equipo que va a volver eh, más tarde o más temprano al fútbol profesional, porque se lo merecen por la historia, por el club, por la afición y por la ciudad que son, se merecen estar en, en primera. Y justamente hablaste de esta competitividad que, que, buscaba, que, que buscaba el deporte eh, en, en su cantera con, con esos torneos internacionales. Eh, hay, o sea, ¿es, ¿Es para enfrentarse a otro tipo de fútbol o...? ¿O falta competitividad en, en, la, en Galicia? Porque sí que hay en Vigo o Lugo también está en, en Galicia, ¿no? Sí, no, al final es tratar de buscar eh, competir más, ¿no? Al final, en ese caso, en Galicia, competías mucho con el Celta, que es otro de los clubes importantes de Galicia, eh, con el Lugo, con el Racing, eh, pero sacando esos equipos, pues luego, eh, como tú tenías la suerte de tener a los mejores jugadores en tu equipo, pues era difícil buscar encontrar esa competitividad. Lo mismo que en Independiente, también salíamos mucho a torneos internacionales, porque si no durante la temporada, pues tristemente eh, no, no encontrabas esa competitividad que ayuda también a los chicos a, a examinarse de otra manera y a exigirse a hacer otras cosas que, que el día a día no, no les exige. Bueno, y justamente después de, de tu etapa en el deporte, te fuiste a, a Ecuador, ¿no? A, a, la, a la cantera de Independiente del Valle. ¿Y cómo pasó eso? O sea, ¿qué, qué hace un español ahí, un, un gallego como tú? Eh, ¿Conocías gente que trabajaba ahí? O, eh, ¿Cómo fue? fuiste contacta, contactado? Eh, pues en ese momento que yo llevo allí, el director de cantera era Miguel Ángel Ramírez. Eh, que después fue entrenador del primer equipo y hoy día está en el Charlotte eh, y me contactó, me planteó la posibilidad me, me explicó un poco la metodología y la idea de trabajo que allí tenían y, y conecté mucho con él eh, es como que en esa llamada sentí que otra persona tenía un poco eh, mi idea y la de él eran muy similares ¿no? entonces decidí apostar por, por ir allá eso me abrió la oportunidad de estar en Independiente, de conocer el fútbol de Ecuador y de Latinoamérica en cuanto jugamos Libertadores Sub-20 y otras competencias internacionales. Y, y creo que también me hizo crecer mucho como entrenador y a nivel personal. Muy bien. Y, bueno, justamente todo, me, lo mencionaste un poco, dijiste que, uh, bueno, que es otra pregunta, que que cuando entre, entrenabas lo, unos chicos de 15 años o 16 años sentiste justamente que, que querías ir a por más, o sea, entrenar jugadores que ya adultos ¿no? a, a nivel profesional y quería preguntarte justamente cuál es tu tu, obje, tu objetivo en el fútbol, o sea, de, de, como entrenador que... Que, que cuando coges un equipo y o sea intentas llevarlo a, al máximo y luego bueno hay que hay que ir a por otro reto no porque porque así así va la vida no sí es mi manera de entender la vida de entender el fútbol y el deporte eh, no me gusta acomodarme eh, y estar en un lugar por estar. Si no, eh, sino quiero pues, vivir diferentes experiencias, tratar de, de ayudar a dejar algo en los equipos en los, o clubs en los que voy. Eh, el caso de Independiente eh, consideraba también que ya se habían cumplido unos objetivos tanto de jugadores que, que estaban llegando ya al primer equipo, a nivel competitivo habíamos salido campeones de Libertadores Sub-20, eh, y, y necesitaba entrenar. Mi rol al final en Independiente era director de fútbol formativo, estaba, es cierto que estaba mucho en la cancha, pero a mí lo que realmente me apasiona es el, eh, ser entrenador, ¿no? entonces consideraba también un poco injusto conmigo mismo, eh, seguir en un rol eh, que no hago a disgusto, pero digamos que lo que más me apasiona es el, el, el dirigir. Eh, decidí salir, eh, se dieron algunas opciones para ir de director de fútbol formativo a otros grandes clubes de otros países, que luego no se cerraron con el COVID y demás, y aparecieron otras para entrenar. Eh, bueno, me surgió la posibilidad de Santo Domingo, entendía que allí iba a poder trabajar y exponer mi trabajo y mi idea, así fue, la disfruté mucho eh, y bueno, eh, decidí salir porque quizás los medios que teníamos para trabajar allí no eran los más adecuados para poder llevar a cabo a largo plazo la idea eh, que está en mi cabeza. Y, y poder así pues, esperar por, por otro nuevo desafío, otro nuevo recto y otra nueva oportunidad. Eh, y volver a, a cumplir otro ciclo en, en otro club. ¿no? Eh, te cuento, por ejemplo, estuve a punto de regresar hace dos meses a Independiente del Valle, pero esta vez ya como entrenador de, de la filial. Eh, al final no, no se dio, por circunstancias, pero pero que siempre estoy abierto a, a esas posibilidades de, de crear esos retos para mí, para mí también. Sí, y hablando justamente de, de, de esta búsqueda de, de retos, o sea, ¿cómo pasas los días a, a la espera de, de, de tu próximo reto? Que es un, un tema que, o sea, que, que, que concierne a, a muchos entrenadores que... No sé cómo tú lo, lo vives, lees mucho sobre fútbol y ves muchos partidos, presumo, ¿no? Sí, trato de ver mucho fútbol, eh, de no pararme, de aprovechar este tiempo para, para crecer, para seguir viendo cosas diferentes. Eh, ya llevo dos meses y medio parado, parado me refiero sin equipo, eh, no parado en casa. Como tú dices, estoy muy pendiente ahora mismo del fútbol europeo. Del mercado de fichajes en Latinoamérica Que están en época de mercado de fichajes Y al final pues eh, si, si realmente Llega otra oportunidad de allá eh, Tener ese control de cómo están Los equipos Ahora cuando empiece la competición Trataré de ver las ligas eh, De donde más me pueden surgir Posibilidades Y trato también eh, De volver a, a ver los partidos Que que hice con Santo Domingo. Analizar un poco las semanas de trabajo que hice esas, eh, y el partido de ese fin de semana para, para tratar de las cosas que, que planteé mal, que hice mal y que me puedan ayudar a, en otras situaciones similares a no, no equivocarme. Y luego la otra parte que dedico del día es a, al inglés, eh, porque quiero estar también... Eh, sí estuve en charlas en eventos eh, que se daban en, en otro idioma en inglés y lo percibo y lo hablo de buena manera para poder eh, desarrollarme pero quiero estar preparado por si la posibilidad que me llegue es de un equipo donde tenga que, que hablar lengua inglesa pues que no sea un impedimento y justamente hablo del este, mercado suramericano que que, que, se, que estás siguiendo un, un poco si, si surge una oferta, pero eh, esas ofertas, o sea, no, no quiero que, eh, o sea, no tienes que, que darnos pista o, o nada, pero eh, o sea, es, es, un, es un mundo donde don el, el networking eh, es muy importante, ¿no? Eh, los contactos que tienes. Eh... Sí, obviamente donde te contactan es porque te conocen o porque han visto el trabajo que has hecho en otros clubs. ¿no? Eh, es cierto que estoy en un punto donde desde que salí de Santo Domingo eh, tuve cuatro o cinco contactos con diferentes clubs que por circunstancias unas veces por mí no se cerraron, otras veces por el club no se cerraron y ahora pues estoy en un momento donde no hay nada concreto, ninguna oferta concreta estoy eh, esperando alguna posibilidad y, y sobre todo pues no dejar de, de seguir formándome para que cuando llegue esa oportunidad estar preparado sí y bueno justamente eh, o sea no sé si, si también estás le, leyendo un, unos libros en estos tiempos pero no sé si tendrías justamente libros que de fútbol quiere recomendarnos o... Eh, no, me enfoqué desde años atrás eh, a leer mucho eh, libros de gestión, libros de psicología deportiva, libros de eh, coaching, porque es un apartado que me parece súper importante en el fútbol, no el saber llegar a las personas, el saber llegar a los jugadores, pero sobre todo a las personas tanto cuando trabajas como director de cantera con todo el personal que va a estar alrededor de ti como cuando trabajas como entrenador con el grupo de jugadores eh, bueno el último que estoy volviendo a leer que ya lo leí una vez pero me parece especial es el, el libro de eh, la primera vez que, que le pegué con la izquierda de Imanol Ibarrondo que que es un coach eh, que trabaja para la Real Sociedad y que tuve la suerte de conocerlo a nivel personal, de estar en unas jornadas con él de coaching y que te hace entender muchas situaciones de otra manera. Eh, como tú decías, no es un proceso fácil desde que terminas un equipo hasta que empiezas en otro, porque estás con esa incertidumbre ¿no? de... Eh, en cualquier momento tengo que preparar las maletas, no sé cuándo va a salir, a qué país me voy a ir, a qué lugar del mundo. Y creo que a través de él me ayuda mucho a, a gestionar esa incertidumbre, a, tener esa, a entender que es un proceso más y es un libro que, que aconsejaría. No es directamente de fútbol, pero sí creo que es muy válido para la gente que trabajamos en, en el deporte. Sí, vale, perfecto, muchas gracias por, por esta propuesta. Y bueno, Iván, ya, ya te deseo toda la, la suerte de, de, del mundo, tan, tanto en este mundo del fútbol como en tu vida personal. Espero que, que encuentres pronto un nuevo reto y um, ahora queda preguntarte si conoces a alguien que, que te gustaría ver pasar por mi canal para charlar de, de fútbol como lo, lo hicimos. No sé si tienes un nombre que, que podría apuntar. Uf, tendría, tendría mil porque tengo la suerte de conocer mucha gente que trabaja en el fútbol y mucha gente muy válida, eh, tanto a nivel personal como, como a nivel profesional. Quizás si tuviera que elegir uno ahora así, eh, te diría Alejandro Dorado, que es un español, eh, gallego también, ha trabajado en la cantera del Real Madrid, ha sido parte del cuerpo técnico de Rafa Benítez, ahora recién acaba de fichar un equipo de Canadá y creo que es una persona muy válida eh, para el fútbol por su profesionalidad, por su conocimiento, por su trabajo y sobre todo por su calidad humana. Eh, creo que sería un buen invitado. Vale, muchas gracias, lo, lo tengo apuntado. pero y esta de, de segundo entrenador en, en Canadá o eh, de, de primer entrenador? No, no. Eh, creo que acaba de fichar esta semana anterior como asistente coach. Eh, no, no recuerdo bien el nombre del equipo, Wanderers, creo que es, no estoy seguro. Ah, pero es. es, es en la, o sea, ¿Está en la can, en cantera o no? Eh, o en el primer equipo. No, el primer, el primer ah, equipo vale. primer. Es un equipo de MLS, ¿no? Es de, de, la, de la First Division. Ah, vale. Bueno, lo tengo apuntado. Muchas gracias. Eh. Y, bueno, eh, si os gustó, podéis pues, eh, darle a like, decírmelo en, en los comentarios, compartir el vídeo, ya que, que me ayudaría mucho. Y, y bueno, agradecer, agradecerlos otra vez a, a Iván. También os podéis suscribir al canal y uh, a sus cuentas de, de Twitter y de Instagram para no faltar contenido de fútbol interesante como lo de hoy. Y de hecho es, se viene una serie de, de vídeos donde, donde intentaré explicar so, um, por qué los clubes Red Bull, eh, sobre todo el Salzburgo, son, tienen tanto e éxito, a, um, sobre todo a la hora de, de formar jugadores. Bueno, un saludo, cracks. Chao.